El otro día empecé a meditar. Estuvo lindo. Arranqué con eso porque me agarró un tremendo ataque de pánico, que eso no estuvo lindo. Fui a pagar una boleta. No, acá no, negro, pero fácil. Entra en la página, lo guíate ahí. Te llega un código, lo validas, Te llega una carta, vas acá sacar el correo. Y me empezó a tirarme metralleta de cosas para hacer y lo miraba hablándome. Uh -huh. Uh -huh. Digo, ¿en qué nos convertimos, negro? ¿Cuándo vas a parar de mover la boca? voy a tener que averiguar todo esto de nuevo. Y ese pensamiento me llevó a hiperventilarme. y hiperventilarme eh, al piso, así que bueno voy y en el medio agarré como unos chocolates porque pensé que era como, la, como el ataque de diabetes, como que tienes que comer algo dulce. Nada que ver, me cayó peor eh, y bueno y me tenía que relajar, me tenía que relajar porque esto fue un claro indicio, así que y empecé a probar todo, vino, porro, pastilla, música andina, acupuntura con chancho, todo. Y en el medio una amiga me dice, prueba a meditar. Sí, y dale. Y bueno, me siento. Y ahí mira, ¿quién vino? A la cancha. Salió la voz que bardea, viste como... Buenas, ¿cómo va? ¿En qué andamos? Claro, cerrar los ojos para no ver la mugre, pero igual hay que limpiar, eh. Che, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿Pudiste ver lo de la jubilación? Eso de cuando tengas 80 años, ¿qué hacemos? ¿Lo solucionaste ya? Porque tendrías que ahorrar fuerte, o sea, también tendrías que invertir, crecer, no sé, comprarte un par de media por lo menos algo. Ah, ¿no contestás ahora? No me, escuchás, ¿No me escuchás? ¿No me escuchás? ¿No me escuchás, no? ¿Qué pasa? ¿No me escuchás? Y le digo, estoy tratando de meditar, ¿Mago vamos a aguantar un toque y... Ah, joya, dale. Metiste nueve horas con siesta y ahora querés hacer esto. Bien, productivo. Dale, te aguanto. Lo que sí, hay que googlear el bultito ese que, que encontramos ahí, que tiene una pinta... Capaz que ni llegamos a los 80, ¿viste? Por eso, pero después, ahora, ahora es tu tiempo. Relájate, ¿no? No sé qué, de comer papitas si tenés que relajarte en relación a eso. Relájate. <ríe> tenés que eh, comprar manteca. hacerlo en un grupo? Había un pio que se venía de 50 kilómetros, corriendo a pique. Llegaba, meditaba y se si volvía. Cansar el cuerpo y se cansa la mente, me decía. Había, había varios personajes, pero también la voz no se quedaba quieta, no paraba de... Uy, ahí viene Disney. Cómo les gusta hablar en abstracto acá, eh. Oh, a este no le crea ni la hora. Che, la palabra universo la están haciendo de hule. Basta, ya está. Muy buenas posturas, eh. La tuya menos 10, pero las demás muy buenas. Ay, sentís que no encajás y te pones infumable, le digo. Y no me contestó nada, se la dejé como quieta ahí pensando. No lo podía creer, viste. 4 o 5 segundos estuvo ahí seca. Después me recagó puteadas, como siempre, pero avances, dije. Bien. Y lo tomé como hábito, meditar. Estaba bueno. La boya estaba como. Che, esto de cortarme el rostro directamente enfrente a mi rostro, ¿lo vamos a hacer siempre? Y yo encima trataba de no hablarle. Y ella, cuando quieres, bicha, ha sido en el talón de aquí le te tira. Yo hay un tema que soy muy sensible. ¿Cómo, ¿Cómo combino la ropa, viste? Y salió, salió ahí con todo. Una no le contesto y me dice. Cuadrado con verde, guau, wow, no. Pensé que había visto todo en esta vida, eh. Se ve que efectivamente no, no. No vi todo. Y ahí nos pusimos a pelear. Llovía con trueno afuera, justo, todo. Soy hiriente, le digo yo. Ah, yo soy hiriente. ¿Vos cómo hablas de mí con tus amigos? ¿Cómo, cómo me llamas ¿Eh? ¿La manija? ¿La calesita? ¿La roscalia? ¿Eh? ¿Por qué no te empiezo a decir croqueta yo a vos? A ver si te gusta. Te empiezo a decir el... el eh... Que, que... Bueno, ahora no se me ocurre nada, pero... me puedo sentar y sacar eh, unos nombres muy buenos. ¿Querés que haga eso? ¿Crees que le meta tiempo a eso? ¿O vas a ir a comprar manteca de una vez? Si compro manteca falta lavar la ropa, si hago eso no hice ejercicio... ¿Y lavar la ropa cómo se soluciona? ¿Qué, qué hay que hacer? ¿Porque te digo y te pones a comer dulce de leche del pote? ¿Siempre? Donde miro me encontrás algo que no hice, le digo. Te estoy pidiendo que seas mejor humano, no, no me parece tanto. ¿Cuándo se acaba la lista, amigo? No, no se acaba. Me tenés que hacer caso siempre, siempre, siempre y para siempre. Entonces es lo mismo. Si te hago caso en 1 o 20 nunca vas a parar y es lo mismo. ¡Ah! ¡Ah! No sabía que podíamos empezar a decir gilada. Lo abrimos, dale. Listo. Te quiero ver sin que yo te guíe. En una semana estás comiendo rata hervida en la esquina. No seas pichón. No me digas pichón, ya sabes. No seas pichón y no te lo digo. Mira que me fumo una damajuana de porro entera y nos vamos a dormir todos. ¿no? Che, ¿y pinche se puede? Pregunto porque no es pichón. Listo. Estábamos pasando nuestra peor etapa como pareja. Y ahí justo, justito, sale el casco. Era un casco para meditar que se te, se te injertaba en la glándula de acá atrás, el, el, el, el, no sé dónde. Y era una patada de burro en la mente, me quedaba hecho un jabón blanco, babiaba, podía como... Me trataba de hablar la voz y yo me estaba respirando y me salía la voz y quería hablar. Sí. El... ¿Vos? El... ¿Vos sos, boludo? ¿Vos? Eh... Eh, ¿vos sos boludo? Bueno, termino y dije, muy lindo. No me podía mover, no podía moverlo, no podía levantar nada. Miraba la mano, trataba de levantar. No, estaba todavía la mente media boluda, más, más de resaca. Ya no estaba riéndose, estaba como... Ay, qué boludo que sos, chabón. Estoy grande para esto. Y se prendió el casco y me dio un aviso muy importante que fueron una tanda de publicidades, todo el día estuve viendo pasaban tuki tuki taca taca y ahí la mente empieza a cobrar fuerza, empieza como a despertarse. Mirá, eso, ¿te falta? Mirá a ese tipo, qué hojazos, eh. Ah, una mini primer también nos vendría bien. Así que tenía eso, te lo usabas y te tumbaba, chao, nos vimos. Pero después para volver al movimiento tenías que comprar algo, cuota, tarjeta o algo, pero activaba ahí con esa. Y me se me ocurre ir a preguntar a la empresa, ¿viste? Y quedaba ahí en el templo budista. Viste, caigo y ahí, ¡qué casco! Oh, andaban con la armadura completa eh, haciendo, nada, como tecnología terrible para hacer nada. Y voy, le pregunto al maestro y me dice, bueno, activaste la garantía que tenés para quedarte acá en un retiro hasta que te calmes un poco. No, le digo, vale, yo venía a preguntar, no pasa nada, no pasa nada. de última, no pasa nada, no, no es opción. Así que te vas a quedar con nosotros. Eh, bien, me trato de escapar y el viejo con una planta de lechuga me cagó trompada, la verdad que sentía como las hojas, como manipulaba, terrible, mantecosa, me mató. Y tengo que hacer el coso con ellos y la voz me decía, Sí, este lugar no me gusta nada, es muy limpio, muy tranquilo, mucho viejo. Era estar todo el día sentado. Me empezó a hablar la rodilla, me decía, ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Lo bueno es que me dieron un traje, pero bueno, había que aguantarse porque podías salir volando con fuego, pero te decían ojo, oh, no lo puedes usar, que no te caigas en la tentación. Entonces yo cuando estaban todos con mantra, se ponían a cantar dos vocales tres horas, agarraba y el traje y saltaba, corría, hice una huerta en un día y el maestro me tiraba unas puntas, unos codazos, viste me decía pasa que ustedes quieren Comer el tomate sin plantar la semilla y sin regarla. Que era una idea tinda, ¿no? Ahí el toque de tiraba, es como ya querer hacer la berenjena y no la plantaste. Claro. O, ma o ya el zapallito. Sí, la idea la, la entiendo. No. Es como, y así. Cebolla, zanahoria, de verdeo. ¿Viste? La gastaba, la gastaba. Pasé un tiempo ahí y se me desconfiguró todo el Windows, ¿viste? Y lo que antes no veías bien, ahora lo vas a ver bien. Y la voz que me guardé me empezó a hablar raro. Me hablaba medio en un acento, me asusté, me asusté. Buenos días, estoy aquí para servirte. ¿Cuántos momentos hemos compartido tú y yo? Y me hablaba así, ¿viste? Comamos algo que nos dé vitaminas, ¿qué dices? Aprovechemos este bello día, porque me digo que se va a alargar. Pero no importa, tú y yo, compañero, adelante. Y voy en pánico a hablar con el maestro y me dijo, o sea que por fin te está hablando bien pero no te gusta. ¿Puede ser que estemos plantando una semillita a buscarle pelo huevo? Puede ser. Y digo, bueno, igual tiene razón, ponerle habla como Nickelodeon, pero no me está bardeando. Así que estuvimos, estuvimos con una luna de miel, nosotros le decimos la luna de miel, estábamos todo el día, eh, no, fue increíble, salvo una vuelta como que iba a comer un chocolate y me dijo Eh, qué hacemos? Pensé que íbamos a comer algo rico en vitaminas, no veneno blanco ¿Eh? ¿Por qué nos haces esto, compañero? Y me sentí irre culpable y fui a enterrar el chocolate en el jardín Detalle, después, plenitud de pareja Quiero ofrecerte mis disculpas por todas las veces que te llamé cara de boca Incrédulo o maloliente, disculpa, de verdad Gracias O cuando te hice bromas con tu gran, gran periodo de disfunción eréctil Listo, no hay que ponerse a recapitular todo, tampoco estamos, estamos bien. Y bueno, terminó el periodo ahí en el templo y la voz me dice como... Solo falta una cosa. ¿Qué le digo? Que llevemos este traje, es nuestro hijo, que nos une. Y solo por este mes está en oferta, precio especial. Vamos, tú y yo, tú y yo, empecemos, dale. ¿Cuánto sale? Tú y yo, empecemos. No, no, digo para hacer cuenta nada más. ¿Estamos por fin bien como pareja y empezás con la guita? Bueno, bueno, bueno, bueno, no quiero perder. Está bien, listo, listo. Compré el traje, el maestro chocho, todos chocho, la voz chocha. Llegamos a casa, lo usamos, nos vamos a dormir. Al día siguiente me levanto, no estaba el traje. No estaba el traje, no estaba la voz. Voy a la cocina, había un cartelito. Decía nos vimos. Me dejaron. La voz parece que cobraba conciencia en el traje. Se juntaron ahí todas. Tomaron África, dijeron, a ver, permiso. Hicieron base ahí y de ahí nos hicieron de goma. Nos cayeron y nos echaron. Todo lo que era ciudad, pueblo, pueblito, intermedio. No. Ta, chau. Bueno, vamos, vamos, vamos. Circulamos, nos vemos. Señora, caminamos. Se cemento, lo lamento. Chau, besito, nos vemos. Así que ahí, con la pacha, con los viejos, le digo al maestro, a veces pienso que fue toda una tramoya de ustedes para que terminemos acá. Sí. Me dice. Yo también lo pensé, pero no. De pedo a pedo, eh. Herví la rata más tranqui, que va a quedar más rica, no es ansioso.